Milo, eres todo un genio. Tu arte trasciende las generaciones. Silencio, Dieter. ¿No ves que hay un artista trabajando? Uh. ¿Me das tu autógrafo? ¡Ah! Oh. Bien, recuérdenme, adivinen qué hora es de nuevo. ¡Es hora del concurso de diseño del cartel de higiene dental! Así que pongan su pie más creativo delante y dedíquense al cuidado dental. ¿Y Milo, Angelo? ¿Con qué los vas a sorprender este año? No lo sé, se me ocurrirá cuando esté ante el lienzo. Los jueces estudiantes que entregarán el trofeo ganador a Milo... ...o oh, bueno, que van a elegir al ganador... ...han sido elegidos por la enfermera o oh, mala... ...por sus perfectos dientes sin caries. Ellos son... ...Constance Goldman... ...Lamar Abu Dhabi... ...y Pepper Ann Pearson. La verdad no sé qué decir. Quisiera agradecer a todas las personas que hicieron posible este honor. ¿Por qué no fui elegida? Mis dientes son una línea perfecta de perlas rectangulares. ¿La enfermera o mala sabrá algo que yo no? A la señorita Baker y a mi maestra de primer año por elegirme para la obra escolar... ...a usar el cepillo, a usar la pasta. La está llevando esto muy lejos Nicky, cuatro de cinco dentistas acordaron que no eres candidata a juez para esto Porque tuve una cavidad benigna en una muela hace tiempo O oh, Mala! ¡Está celosa! ¡Esa mujer tiene más coronas que la familia real! Uh, Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡Nada de nada! ¡Está bien! ¡Todo es terrible! <ríe> ¡No logré dormir ni un poquito anoche! Sé cómo te sientes, Milo, pero si estamos unidos Podremos derribar a O Mala de su caballo de higiene ¡Es que no sé qué está pasándome! Anoche me senté a crear y no... pude... Milo, eso le pasa a todo el mundo. A mí no me había pasado. Esperen, ¿estamos hablando de arte? Entonces temo que debo irme. Por mucho que quisiera ayudarles, no puedo discutir los procedimientos del concurso por temor a empañar mi juicio imparcial. ¡Adiós! Seguramente estás preocupado con otras cosas. ¿Cómo desinflar los neumáticos de O'Mala? ¿Tú crees que sea eso? Lo sé bien. Esto también va a pasar. ¡Nikki, tenías razón! ¡Mi bloqueo creativo solo era temporal! ¡He recuperado a mi musa! Milo, no lo hagas! ¿Me parece conocida? Es la Mona Lisa Peperán del 1506. Una reproducción muy competente. ¡Ah! Trabaja en congelados hados, ¿cierto? Buena chica, aunque tímida. Ah, uh, no. Es una pintura de Leonardo. ¡Uy! ¡Oh, ¡Lo adoro! Prométeme, Rose, que tú jamás te rendirás. ¡No! ¡Leonardo da Vinci! ¡Oye! ¿Me hablas a mí, Nicky? ¿Me estás hablando a mí? ¡No! ¡Ese es de Niro! Oh. ¿Qué pasa con Nicky? La perdí, Pepper. ¡He perdido mi creatividad! ¡Para siempre! Lo siento, Milo, pero no puedo discutir el concurso contigo. ¡La nota! ¡Lee la nota! Encuéntrame en el Callejón del Pescado. Ven solo. Firma una amiga. ¡Sí, Pepper! ¡Te veré ahí! Libera tu mente y tu marcador te seguirá. Milo K. Shh. Hola, Pepper. Dime, Camila. Si la enfermera o mala nos sorprende juntos, mis días de juez terminarán para siempre. Mis días de artista ya terminaron. Milo, esto no solo se trata de ti. Todo el pueblo está esperando ver tu próxima creación. ¡Es cierto, Pepper! Las personas esperan algo grandioso de mí, así que tengo que recuperar a mi musa. Tengo que visitar el lugar de mi primera inspiración artística. <risa> Milo, ¿qué es lo que haces aquí, amigo? Visitando el lugar de mi primera inspiración artística. ¡Oh! ¿Qué? Cuando era niño, mi, mi, mi mamá siempre me traía a esta tienda. Y, y un día, deslumbré lo que había en este congelador y cambió, cambió mi vida para siempre. Barritas es, de pescado. ¡Es precioso! En ese momento, tomé el lápiz de ceja de mi mamá de su bolso y comencé a dibujar en sus tobillos... El resto es historia. Entiendo lo que dices. Cuando yo comí mi primer pollo carbonizado, fue como si el cielo se abriera y los ángeles cantaran. No se canta en alimentos congelados. ¿Ah? Venga. ¿Qué? Quítenme las manos encima. Madre. ¿No? Milo, te he buscado por todas partes. ¿Qué estás haciendo aquí? Calentándome. Pasé la noche con congelados. ¿Sabes cuál es mi problema? ¡Necesito sufrir por el arte! ¡No he sufrido lo suficiente! ¿Qué no, no. tal ahora? No... Pero gracias por intentarlo. Tal vez necesito volver a mis raíces. Es que... He vivido demasiado en la cabeza y... Necesito bajar y comunicarme con la gente. Tiene sentido. Necesitas saber lo que la gente quiere para poder dárselo. Mira, Nikki. Nada dice norteamericana como un restaurante perro. Es cierto. ¡Esto será grandioso! ¡Trabajaré al lado de mis compatriotas! ¡Ensuciaré mis manos en la tierra! ¡Buena suerte, Milo! ¡Puedes hacerlo! ¡Al océano, Nicky! ¡A la libertad del océano! El concurso del cartel es mañana. Debería darme por vencido. ¿Qué tontería es esa? Como el abuelo Little decía, son pensamientos apestosos. Clave Morse ¿Por qué no hablas con alguien cuyo trabajo te haya inspirado? Un artista que sepa una o dos cosas acerca de complacer a las musas ¡Masas! ¡Complacer a las masas! Mis artistas favoritos han muerto Renoir, Dalí, Kit Haring Seguramente habrá un artista que admires que siga vivo Bueno, si sí hay uno Mark Hamill firmará su libro lo que quería explorar en mi libro es la diferencia entre informar las noticias e inventarlas. Los medios crearán lo que piensan que queremos con el fin de, de satisfacer, satisfacer la, la necesidad, necesidad insaciable del pueblo por un héroe. <risa> <risa> ¡Lo, lo sé. sé! Mark Hamill. ¡Mark Hamill! Tú eres el único responsable por elevar el espíritu de toda la nación cuando lo necesitaba. ¡Soy tu mayor admirador! Muchas gracias, eres sumamente gentil. Bueno, cuando sales al hielo es como como poesía en movimiento. Tu gracia, tu pose. Uh, ¿Disculpa? Es como si el hielo fuera tu lienzo y los patines fueran tu pincel. Por no mencionar el hecho de que tu estilo personal marcó la tendencia en todo el país. Todavía no olvido que mi tía Katy se cortó el cabello como el tuyo después de los Juegos Olímpicos. Esa es Dorothy. No, no, no, no, no, no. Se llama Katy. Es Dorothy Hamill, la patinadora. Yo soy Mark Hamill, el actor y autor de libros cómicos. ¿Quién? ¡Soy Mark Hamill! ¡Hablas de Dorothy Hamill! ¡No hay parentesco! ¿Qué? ¿Pero qué te pasa, maldición? ¡Interpretó a Luke Skywalker cerebro de láser! ¿Qué? ¿Qué qué qué, qué ocurre, señor? ¡Señor Hamill! ¡Oh, no, señor Hamill! ¡Lo siento mucho! ¡Yo me arrodillo ante su altar! ¡Eso fue hace como un millón de años! ¡Es hora de continuar viviendo nuestra vida, amigos! Dorothy Hamill... ¡No tengo idea de quién es ella! Césped por Milo K. Milo K. Oh, buen uso de la sombra. Mira tu rostro gigante, amigo. Parece una calabaza. Libro del año. Libera tu mente y tu marcador te es. que seguirá. Milo ¿Eso K. Eso es. Lo hice. Atravesé mi bloqueo artístico. ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Te lo dije! Si me hubieras escuchado... ¡No, Pepe! Oh. ¡Es justo por eso! ¡No debí escucharte porque estabas equivocada! Ah, ¿puedes creer que este yogur esté libre de grasa? ¡Peperán! ¡Deja que Milo hable! ¿Decías que Peperán estaba equivocada? Bueno, las dos estaban equivocadas. Oh. ¿Dijiste libre de grasas? Mm. Estaba tan preocupado por complacer a los demás que olvidé la razón por la que creo. ¡Es para complacerme! Dije que las expectativas de los demás me presionaran mucho, porque no se trata de ganar un concurso, o que a la gente le guste lo que hago, ¡se trata de arte, amigas! ¡Genial, Milo! ¡Felicidades! Oye, Pepper, creo que no deberíamos estar hablando. Ah, hoy la enfermera Omala me sacó del grupo de jueces. No sé cómo averiguó que no usé hilo dental cuando fuimos al campamento. La enfermera Omala solamente es concienzuda. ¡Vaya! ¿Estaba loco o qué? ¿Hablo de que pinté una réplica de la Mona Lisa? ¿Qué estaba pensando? <risa> mm, prueba nuestros helados...